La gente me pregunta mucho si me han pasado cosas gordas mientras grababa, y en realidad no. ¿Por qué? Porque tengo mil ojos y cuando hay problemas me voy muy rápido y estoy listo, entre comillas, para la acción. Lo más heavy me pasó afuera del canal, eh, que pero es un poco una fotografía de Barcelona ahora que es un desastre, que hay un montón de robos, y me pasó, estaba en una discoteca, dejo a mi amigo en su casa, que era su cumpleaños, entonces estaba hiper borracho, lo dejo ahí a dormir, y pienso, bueno, como yo también he tomado un poquito, me voy andando desde Barceloneta hasta donde vivo yo, en, en el centro. Voy caminando, me acerco al puerto y veo un chico de dos metros, de color ahí, pum, como un palo. Y un poco antes, cinco chicos jóvenes, que no decimos la, de dónde son, pero se sabe la gente que es de aquí. Entonces, me quito el reloj, me pongo las cosas aquí en el bolsillo y empiezo a caminar. Tontería, porque la cosa más natural era simplemente irme por otra dirección. Pero estaba un poco bebido, te sientes súper mal y dices, bueno, no va a pasar nada, vamos. Cómo me acerco a ellos, empiezan, amigo, ¿tienes un mechero, tienes eso Y digo, mira, ni hablamos, déjame tranquilo, ya está. Y sigo caminando, paso delante de este chico de color y me dice, ¿todo bien? Y digo, sí, sí, ¿sabes cómo son esta gente? No, no te preocupes. Vale, vale. Sigo caminando, 100 metros, y empiezo a escuchar como ruido de, de gente corriendo y me llega una, una patada aquí un puñetazo aquí, pum. Y por suerte, no me caigo, pero... ¿Cómo llega la pata, Me giro y empiezo a tirar puñetazos a quien estaba ahí, porque en plan, me están matando, ¿qué hago? Y cojo dos o tres, pero eran cinco. Entonces empieza uno, me coja aquí, el otro me tira, ¿eh? y en ese momento pensaba solo, no quiero que me roben lo que tenía. Entonces me pongo las manos en los bolsillos, me agarro la, las cosas que tenía en el bolsillo, y intento moverme para que no, no me pillaran. En esta posición sentía las manos de ellos, dentro del bolsillo y que me rompían los pantalones. En ese momento que estoy así intentando luchar, uno me coge así detrás y me empieza a estrangular. Y fa, pasan, te lo juro, 3 4 segundos porque vas con el corazón a tope y, y me desmayo casi de inmediato. Y creo que han pasado un segundo o dos porque Abro los ojos y estoy de rodilla, con las manos así, adentro de los bolsillos, todo roto. Y veo el tío de dos metros con un cuchillo, así que me mira. Y me dice, ¿todo bien? Y digo, sí. ¿Espera que Sí, tengo todo. Entonces, ¿todo bien? Y veo los chicos los que estaban corriendo. Entonces, este chico, que era un tío que vendía droga y sale el palo, me salvó la vida. O no la vida, pero me iba a levantar, a despertar, desnudo, sin, sin nada, ¿sabes? Entonces, esto fue... Lo más que vi, que me... Bueno, intentar robarme cuatro veces a lo largo de mi, de mi permanencia en Barcelona, pero las otras fueron más, más light, más tranquila. Siempre he luchado para... Siempre me han devuelto las cosas, porque como me la roban y yo empiezo a pegar, entonces tampoco estoy a hablar mucho, ¿sabes? Entonces siempre me han devuelto las cosas. Bueno, bueno, ya está. Toma tu, tu móvil, no queremos problemas. Y sí, esta es una anécdota que, que cuento mucho porque es divertida pero porque fue muy fuerte, ¿sabes? Mientras en los barrios, lo más heavy que me pasó yo creo fue en Palma-Palmilla, que es un barrio muy duro, creo de Málaga, si no me acuerdo mal. Yo tengo mala memoria, pero eh, pasan unos chicos y me saludan. Hola, Zaza, ¿qué tal? ¿Qué hacen? Vuelven después de media hora y el conductor me dice, mira, mi amigo, que era un tío que no estaba la primera vez, era otra persona, me dice, mi amigo es un criminal. Y digo, ah, vale, vale. Yo estaba grabando el bar, entonces tenía la cámara. Y ese tío mira la cámara y dice, ma, ¿estás grabando? Y digo, sí, tío, es una hora que estoy en este bar, yo estoy haciendo un documental. Sin decir nada, baja del coche y me hace así como para agarrarla. Y yo, oh, ¿qué haces? Y le vi la cara que se transformaba en plan rabia. ¿Sabes cuando quieres pegar a alguien, pero hay, hay algo en tu cabeza que dice, no lo hagas? Él era así, en plan, lo veía que era en plan, te quiero matar, Zaza, pero no. Entonces hay estos minutos de, ¿me quiere pegar o no? Yo que voy, ¿sabe?, caminando para atrás para tener un poco de distancia. Y al final me dejó. ¿Qué pasa? Que yo estoy paseando con los niños y en el vídeo le digo, lo vais a ver que esta gente vuelve. Y pasan 40 segundos, el coche le da la vuelta y veo que vuelven. Y yo en el vídeo digo, guau ahora <risa> creo que hay que empezar a, a luchar porque estos no, no, no se quedan tranquilos. Y me dice, mira, pon la cámara en el bolsillo y acércate al coche. En estos casos, si le dice no, no, no, entiende que tienes miedo. Entonces digo, sí, sí, ningún problema. Me pongo la cámara así y me acerco. ¿Qué pasa? No, tú eso no lo puedes publicar, yo te voy a buscar. Clásica de tonterías. Y mientras me dice eso, con la cola del, del ojo veo una patrulla de policía que se acerca, que está ahí por el barrio. Era una camioneta de esta con cinco o seis policías adentro. Digo, bueno, este es el momento, no de llamar a la policía, pero será el discurso. Si se ponen más violentos, ya tengo aquí la, la seguridad. Entonces digo, chicos, ya está, no lo voy a poner, nos vemos, hasta luego. ¿Cómo hago así? La patrulla de la policía se acerca, abren la puerta, bajan en 5 o 6, y los coquen los tres, y lo tiran así, encima del coche, y lo empiezan a... Yo me he ido, que se ve en el vídeo, que los chicos, creo que el que me estaba tocando el huevo estaba en busca y captura, entonces se ha jodido solo. Oh, lo cuenta así: cuando sales de, de la cárcel me va a buscar. Pero no fue mi culpa. Yo estaba hablando con ellos, ellos me llamaron y la patrulla que pasaba por ahí creo que vio un poco la escena y pensó: Vamos a ver qué tal. Entonces me voy diciéndole: Este es el karma, porque me estáis amenazando y todo, y habéis visto qué pasa. Están siendo las dos anécdotas más, más duras, yo creo, de, de mi canal.